Hola a todos, este es el primero de una secuencia de nueve vídeos en la que os voy a explicar la implementación uniciclo para MIPS. Primero, os voy a dar una breve introducción para explicaros qué se entiende por camino de datos uniciclo y os voy a dar una pincelada sobre la metodología de sincronización que vamos a usar. Después, voy a construir paso a paso y de manera incremental el camino de datos para poder ejecutar una serie de instrucciones seleccionadas. El funcionamiento de dichas instrucciones lo explicaré en vídeos separados instrucción a instrucción. Y por último, os contaré cómo se crea la unidad de control para que todo funcione correctamente. Este es el resumen de lo que sabemos del procesador MIPS hasta el momento. El tamaño de palabra, que es el de los operandos de la ALU, es de 32 bits, de tal manera que 32 es un número mágico y se repite en numerosas partes del diseño Así, si, por ejemplo dispone de un banco de registros de 32 registros de propósito general también de 32 bits los cuales podemos leer a la vez dos para realizar una operación y almacenar el resultado en un tercer registro también hay registros de propósito específico como puede ser el contador de programa pc que almacena la dirección de la instrucción que vamos a ejecutar en cuanto a la memoria las direcciones de memoria son de 32 bits, a través de las cuales podemos direccionar bytes, medias palabras o palabras completas. Lo que está numerado en la memoria son los bytes. La memoria contiene datos, pero también instrucciones, las cuales tienen todas un tamaño de 32 bits, si bien se usan tres formatos diferentes según el caso, el R, el I y el J. Por último, la ALU incluye una serie de operaciones permitidas para datos de 32 bits. A la hora de diseñar un procesador, suele ser interesante seguir unos principios básicos. Obviamente, debemos poder ejecutar cualquier programa, pero no todas, no todas las operaciones serán igual de frecuentes. Conviene que aquellas que sí lo sean, se ejecuten muy rápido. Mientras que no importa que las menos frecuentes necesiten algo más de tiempo para ejecutarse siempre que lo hagan correctamente. Tener un repertorio de instrucciones regular, sin grandes excepciones, garantiza la simplicidad, lo cual es también de interés. Ya sabemos por un tema anterior que el rendimiento del computador depende de las instrucciones de nuestro programa, de la frecuencia del reloj y de la relación entre el número de ciclos necesarios y las instrucciones, el llamado CPI. Se entiende por camino, cauce o ruta de datos, el conjunto de los componentes que permiten almacenar y procesar la información que se utilizan en los programas, así como las interconexiones que existen entre dichos elementos. La unidad de control será aquella parte que genera las señales adecuadas que indican a cada componente cuándo activarse o desactivarse para su correcto funcionamiento. No vamos a estudiar el diseño completo de MIPS, sino solamente el necesario para incluir una muestra de instrucciones aritmético-lógicas de acceso a memoria mediante cargas y almacenamientos y de control de flujo o saltos. Durante la ejecución de cada instrucción de un programa se sigue la misma secuencia de instrucciones. Primero hay que leer en la memoria la instrucción que toca ejecutar. A continuación, hay que descodificarla, o lo que es lo mismo, identificar qué instrucción es, mientras se aprovecha para acceder al banco de registros para leer dos. En la tercera fase se realiza una operación en la ALU. En la cuarta se accede a memoria. Y por último se escribe un resultado en el banco de registros. Todas las instrucciones tienen las dos primeras etapas. El resto de etapas dependen de la instrucción concreta que estamos ejecutando. Para saber qué instrucción toca ejecutar, se dispone del registro contador de programa, que almacena la dirección de memoria de la próxima instrucción que vamos a leer. Una vez leída dicha instrucción, ese registro se actualiza muy rápido para que apunte a la siguiente instrucción, lo cual se realiza mediante un incremento de 4 bytes, ya que ese es el tamaño de las instrucciones en MIPS. El camino de datos es como una gran orquesta, llena de elementos que deben operar de manera sincronizada. Para ello, el reloj dispone de una señal de reloj CLK, como esta que veis aquí. El reloj va pasando de nivel alto a bajo y viceversa, de manera regular, según su frecuencia. El sincronismo elegido es de flanco, ya sea de subida o de bajada lo cual significa que en todos los elementos de estado o de memoria, que serán biestables D podrán actualizar su valor solamente en dicho instante, mientras que en el resto del periodo del reloj mantendrán constante su valor. Podemos ver el camino de datos como un conjunto de almacenes de agua conectados por canales. En un flanco del reloj se abre la compuerta de uno de estos almacenes, y fluye el agua, que no es otra cosa que los datos con los que estamos operando. Estos datos pueden modificarse mediante componentes combinacionales en su camino hasta el siguiente almacén de agua, en el que se almacena el resultado de la operación en el siguiente flanco de reloj. En ocasiones, el elemento de memoria es a la vez fuente y destino. En este caso, se lee su valor se transforma en los elementos combinacionales y el nuevo valor queda a la espera en la puerta del elemento de estado hasta que llega el flanco, momento en el cual se actualiza el valor del biestable. No nos vamos a preocupar mucho, de, mucho por ello, pero en realidad el valor que se va a escribir en un biestable debe estar estabilizado un tiempo antes y después del flanco. Suponiendo que el flanco activo es el de bajada, esta imagen representa la escritura de un bit igual a 1 en un bit estable D. El tiempo necesario antes del flanco que debe estar ya presente el 1 se llama tiempo de preestabilización o setup. Mientras que el tiempo que debe seguir presente el 1 después del flanco se denomina de mantenimiento o hold. Son dos tiempos no nulos. ¿Está claro que al igual que el conjunto de acequias que riegan un campo, habrá caminos más largos y otros más cortos que pueda recorrer la información. Se llama camino crítico al camino más lento en un circuito debido a que tenga que atravesar más componentes o bien estos sean más lentos o con mayor retardo. En una implementación uniciclo vamos a diseñar el procesador de tal forma que todas las instrucciones se ejecuten en un ciclo de reloj. El periodo de reloj determinado por el camino crítico, es decir, por la instrucción más lenta en ejecutarse. Esta dependencia del reloj para el sincronismo produce un efecto llamado sesgo, que consiste en que, si el camino de datos es muy grande... ...la señal de reloj no llegue en el mismo instante a todos los componentes del procesador, con lo que estos se desincronizarán y surgirían problemas. El ciclo de reloj elegido por los diseñadores debe tener en cuenta el tiempo que tardan en propagarse las señales eléctricas, el retardo producido por el camino crítico, el tiempo de preestabilización antes de cada flanco y el sesgo de reloj. Bien, hasta aquí este vídeo.